vimos que estaban agrediendo a tres personas, a tres mujeres. Cuando yo llego, hay un policía que es, se dice que también es periodista. Él todavía, de hecho, les dijo a los policías, no, a ellas no les hagan no haga nada, porque son periodistas. chistes de que no, no hicieron caso. Entonces, yo me pongo a sacarle fotos a los policías. Cuando ella me dice que me vaya, yo lo que hago es darle la vuelta pero se fueron sobre de mí ya cuatro policías, eran dos mujeres y dos hombres, queriéndome quitar la cámara cuando me dicen, pues no, vas tú también, me cargan y me avientan para la patrulla. Yo no entiendo por qué me traen, pero bueno, no sabes ni cuál es tu delto, no, ni sé por qué me traen, no me leen ni derechos, ni sé nada.